Vendedores del mercado municipal, una vez más, muestran su descontento ante las iniciativas de la Alcaldía de recuperar los espacios públicos en este importante punto de venta. Por lo que este miércoles incendiaron neumáticos en repudio a una notificación dirigida a los vendedores de plátanos, en la que se le da un plazo de 24 horas para desalojar los espacios públicos. Adiós, Dios que vino a todo esto a quitarnos a la fuerza, que trabaja el ejército, la policía entera este general. Nosotros lo que queramos es trabajar. Nosotros no queremos ni vender drogas, ni robar, ni nada. Nosotros lo que queremos es trabajar. Bueno, romántico que eso lo tiene la culpa de Ale, porque Ale, tú entiendes que la es que gente trabaje por aquí, en el mercado, en el mercado por aquí. Tiene que todo el mundo su comida, gente, padre, familia, chiripero, todo el mundo. Entonces Ale quiere sacar a la gente, a la mano y no le busca la solución, de, de, de buscarle la solución a la gente para que la gente se que ¿Tú entiendes cómo es? Aunque la circular está dirigida por el administrador del mercado, los mercaderes acusan al alcalde de incumplir acuerdos. Usted ve en esa área. Entonces no puede venir con otra ahora. Usted ve. De que haya otra gente por ahí que esté molestando a nosotros no nos afecta. Porque nosotros estamos viendo nosotros, a, la, a la distancia que ahí nos puso. pues ahí nos puso una raya para nosotros trabajarnos ahí en ese. Usted me entiende cómo es. Entonces ahora viene con. Claro, pues nosotros Nosotros, nosotros tenemos no, nuestro espacio Como ahí nos puso, usted ve Él dijo que ya ahí para acá iban los plataneros Con otras y que, que nos quitemos de aquí 24 horas no dio. ¿A dónde nos vamos a meter? Para pa el joy, donde soy Dan para allá otra vez Que tuvimos que salir huyendo ¿Para quién nos vamos a vender los plátanos? Para allá adentro A los ladrones que se los roben de noche Como se están metiendo aquí en el mercado A robar ¿Eh? Eso es lo que él quiere Que no pierda dinero aquí, ¿eh? Entonces el hombre de trabajo No vale 5 cheles. Vale el hombre de trabajo el delincuente, para ellos, es que vale. Ya yo, estoy, ya yo estoy dispuesto a lo que sea. Cuando ven aquí hablando, miedría, por me voy a tirar arriba para que me mate. Los vendedores dicen no tienen lugar donde reubicarse, en donde puedan vender sus productos, por lo que no están dispuestos a abandonar su único sustento. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.